Москва, ласка, con todos ustedes mi nombre completo es para... <risa> un para para camila que será lópez lópez aunque a mí me gusta que me digan barbie <risa> yo hoy voy a ser su mesera ah, como, como podrán ver pues el espacio apenas va creciendo no lo importante es que hay salud si ustedes ven la decoración es bien rústica si ustedes ven hacia arriba podrán ver un hoyo bien grandote Ustedes creen que es un simple hoyo, pero no. En ese sistema de ventilación traído desde los lugares más sofisticados de Europa, directamente en la colonia salud ¿eh? y qué es lo que el otro salud. Amiguitos, ya pidieron sus cervecitas. El de la cámara ya las pidió. Ah, se me hace que no. No se preocupen, que hay muchísimas. Las tablas tenemos de consignación Para los que no sepan que es la consignación Es que nosotros no las traen Y nosotros, nosotros solamente pagamos las que se venden ¿Verdad señor productor? Sí, vale Muchas gracias señor productor Entonces sí, mejor compren muchísimas Porque si no, no sé qué vamos a hacer Y pues nuestro menú del día de hoy Es Cervecitas Chicharrines Y más cervecitas y más chicharrines. <risa> y para nuestro menú del día, contamos con algo muy delicioso. Ah, ah, ah, ah. ¡Ordenes! Garnacha, tostada de pollo, panadas cacalas con sus elatitas, un toque de queso y su mayonesita. Taquitos dorados picada gigante, pavazo de queso con harto vacante, costillas tamales también, milanesa, incluso las fresas con un chile seco que usted no lo quiera.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 Espalda, espaldilla, pancita, acompañado con su cilantrito, con su cebollita y con sus limoncitos. Bueno, pues los dejo. Ahorita les paso a tomar la orden. Adiós. Hola, pues ¿cómo están amigos? Buenas tardes, ¿verdad? Casi siempre hacemos esto en la tarde Yo ya me quedé acá, estorbando, sí, como este ¿sí? sí, no, sí poquito, cabemos este, Voy a mover este artefacto del demonio un poco para acá y ahí, ahí captará muy bien eh, Pues bueno, estamos aquí en Obra Negra y es un nuevo espacio ¿no? que está precisamente por el momento en Obra Negra, está en construcción, digamos, pero sé que pronto ya va a haber algunos eventos, este, es como una nueva alternativa y ahorita aquí este, Daniel nos va a explicar este, cómo va todo el rollo, porque pues la verdad, yo todavía no me lo sé, ¿no? no. Pues está, está nuevo y además este... Pues recién nos encontramos, ¿no? Claro, claro. Y bueno, claro que está aquí, además, eh, la compañía de cabaret que ahorita nos van a explicar muy bien qué onda. Vamos a hablar un poco este, sobre, sobre el espectáculo, ¿no? Y bueno, como vieron, ahorita eh, una ligera introducción, muy breve, muy breve, de, de un sketch que es, este, parece que bastante amplio, ¿no? Entonces, pero bueno, ya en un momento, este, por allá nos explicarán de qué va este sketch. Y bueno, además... Como, pues, generalmente, saben, nosotros hacemos la pausa musical, pero esta vez no va a haber pausa musical, esta vez va a haber sketch, ¿no? Claro. Entonces es una pequeña variante y está chido porque siempre hacer lo mismo es un poco monótono y... Claro, sí. La flojerita, supuesto. ¿no? Bueno, a ver, entonces cuéntanos, este, Ay, yo dejé que el pongo, ¿no? Cuéntanos, ¿Eh? haciendo pro, promoción. A ver si alcanzan. Sí. muy poquito. Sí, somos... Artemios. Este, cuéntanos qué onda el juego, lo de, lo de Obra Negra. Ay, este? no, pues, ¿qué te puedo decir? Bueno, pues primero estamos aquí con Regordet Cabaret. Como pueden, como pueden ver, ¿verdad? Todos están en, en personajes, personaje. todos bonitos. Uh -huh. Y este bueno, pues. No, esto es. Esto es... La tradición del eh. payaso que pues quién sabe. De bueno, eh, hecho, por veníamos con miedo de que nos confundieran. Igual sí, es cierto, que, que tuvieran cuidado. Pues, es que se poco apalearon aún a ah, bastantes, eh, sí. bastantes sí, la, la gente se nos queda viendo en el canón Pero con esas personas, pero bueno Aquí, está. <risa> pero aquí, están. aquí están, tuvieron man. suerte, ¿verdad? Sí, sí, sí, la libraron, como dicen Claro, pues bueno, pues Obra Negra es un espacio independiente ¿no? Que pues está arrancando, tenemos ahorita dos eventos eh, estamos con Regoret Cabaret que van a tener dos funciones de teatro el 31 de octubre el 1 de noviembre y el 26 de octubre tenemos una exposición colectiva titulada Bienal donde estamos participando aproximadamente 47 artistas eh, wow. a nivel local nacional incluso internacional por ahí hay algunas piezas y este, va, nos va a estar acompañando el grupo de Cumbia Colombiana de este, la Marta Cecilia uh -huh. entonces bueno, pues ahorita se ven esos dos eventos eh, como repito, pues Obra Negra es un espacio en construcción eh, de alguna manera pues física pero también pues a nivel teórico es algo que se va construyendo que se va formando, que es un lugar abierto abierto a, a la experimentación, al diálogo yo creo que es uno de los objetivos importantes Jaime que, que está abierto a muchas posibilidades de creación y pues finalmente que el público le dé forma, ¿no? Que el público vaya dándole un sentido. Y pues con todos ellos, ¿no? Es un inicio y, y pues poco a poco se van a ir sumando más, más, más gente. Y, este, y pues bueno, pueden verlos en la página Obra Negra, que no tiene mucho que acaba de salir. Ahí vamos a estar subiendo los, los eventos próximos, por el momento ahorita estos dos, y sucesivamente vamos a estar presentando más cositas, ¿no? Muy sí, bien, este... <risa> Ya por ahí nosotros ahí subimos ahí en el blog de Cultura Errante un poco de la información, pero era más bien sobre la información de la Bienal y como este tenemos una cita posterior para hablar de eso, claro. yo creo que mejor nos enfocamos acá en, en, en la cuestión del cabaret, ¿verdad? El cabaret así este, es. ¿Por qué no nos hablas un poco, cómo se llama tu personaje? Hola. Este mi personaje se llama Barbie, Barbie Q. Ajá. Y es una niña que tiene 14 años que se escapa de su casa porque sus papás la quieren vender. Bueno, la quieren casar, pero ella no, ella no quiere, ella quiere ser actriz y cantante. Entonces, este, pasa por muchas peripecias, ¿no? Este sketch es pequeño, bueno, son 20 minutos, lo tropicalizamos para que estuviera en Jalapa. Sin embargo, bueno, más adelante vendrá la obra completa de Barbie, donde ya contaremos toda su historia a detalle, con todas sus tintes y variantes. Claro, ahorita lo que vimos fue eh, meramente, digamos, la introducción, ¿no? Y casi la como que. Uh -huh. Una especie de introducción especial aquí para la banda que nos está viendo. Se nos fue la. El jugador de la sí, célula, pero pues hay que, hay que resolver, ¿no? Sí, sí, sí. <risa> <risa> hay que resolver. <risa> Eso pasa hasta en Broadway, la, hasta en Consta. Claro, por supuesto. La semana pasada que estuve allá. Hasta... <risa> no, no es cierto. Oye, ¿por qué estuve.? Rescatar un poco, digamos, no sé si rescatar sea la palabra adecuada, pero ¿por qué ahora eh, el cabaret? Eh, bueno, yo tengo entendido también que de repente en el cabaret no solo son sketch, sino de repente hay música, danza y todo. ¿Ustedes en esta oportunidad solo van a hacer sketch o hay también como eh, intercalado, música, baile, etcétera? Yo, el que quiera. Bueno, la que quiera. pues sí, como lo dices, es cierto. Eh, pues el cabaret tiene muchas variantes, aquí en México eh, digamos que ya agarró un color, agarró, incluso ya es, eh, pues se conoce como un género, eh, en nuestro espectáculo sí van a haber eh, diferentes intervenciones tanto actuadas como haber una Habrá canciones, habrá baile, habrá canto. Entonces, en ese sentido, pues sí, sí cumple, ¿no? Como, como con esa idea de cabaret. sí Con esa estructura. Así ¿no? es, sí. ¿Cuál podrías creer, no sé si solo sea el nombre o haya una diferencia real, por ejemplo, entre lo que es como lo que era el teatro que hacían portandas anteriormente uh -huh. o teatro de revista? Uh -huh. Porque hace muchos, muchos, muchos años yo viajaba muy seguido a Mérida y siempre que iba a Mérida trabajaba en un teatro uh -huh. que está allá, que se llama el Teatro Herrera. Mm. y era teatro regional pero era como esta misma estructura Así. no sketch eh, música obviamente casi siempre la música era un poco como muy regional digamos y esto pero eso era como le llamaban teatro de revista a ellos y no propiamente cabaret ¿crees que hay una diferencia ahí? pues más que diferencia creo que parten de lo mismo el, el teatro regional yucateco eh, retoma por supuesto la carpa y la revista de principios del siglo XX que, que es plena revolución y post Revolución. Entonces, eh, nace la carpa que, que tenemos como figuras súper reconocidas, ¿no? Cantinflas, Palillo, muchísimo de las vedettes. Uh -huh. Entonces, más que diferencia, yo creo que sí retoman la estructura, retoman el contenido, retoman el, la, la farsa, la sátira, la crítica social, eh, la, las intervenciones musicales, la música, y que todo eso viene de hace de años atrás. El cabaret. Lo mismo, ¿no? Mantiene, mantiene este vínculo que incluso por ahí este Cecilia Sotres, que acaba de lanzar un libro, el, el primero en digamos que metodología de cabaret, dice que pues es el, el abuelo, el abuelo del cabaret, el, la carpa y la revista. Entonces, pues yo creo que sí, sí tienen mucho, mucho que ver. Ya hay una película que a mí me gustó mucho de Woody Allen que se llama París a la medianoche, medianoche en París Medianoche algo en así, París, sí, sí. ¿eh? donde él hace un recorrido, bueno ya ves que es como una especie de viajes en el tiempo y de repente aparece en los cabarets más este, famosos sí, de, la de la los Cris, 50s sí. para atrás y además está interesante porque eh, adjunto, a digamos adjunto a la cultura del cabaret, no solo era como la actuación música y baile que ya dijimos, sino también había involucrado a las otras artes ¿no? uh -huh. eh, no sé, yo recuerdo, la, tenía ahí un librito de, de estampas de la Taschen que era de, de Art Nouveau, uh -huh. donde muchos de, de los diseños y todas tenían mucha relación con el cabaret, ¿verdad? Sí, eh, de hecho el, el cabaret se relaciona con también con la caricatura. Hay, hay una, una, una, un vínculo también que tiene que ver como con... Pues, no sé, a lo mejor con retomar lo, lo pictórico, porque es muy visual. Entonces, no, no me extraña que, que por supuesto, la, los artistas de cabaret se relacionaban mucho con los artistas visuales, por ejemplo. Muy bien. Eh, creo que ahorita vamos a tener otra intervención. No sé si prefieran como contarnos un poco antes de o posterior a este, al siguiente sketch que vamos a ver, que nos contaras más o menos quién de ustedes va Ahora al ruedo. Pues sí yo. Pues mi personaje está basado e inspirado en Oliva Olivo, la novia de Popeye. Mm -hmm. eh, pues me basé en este personaje porque años anteriores siempre había querido como disfrazarme de su personaje mm -hmm. porque sentía un parecido con ella. Y pues lo volví a retomar con mis compañeros, les conté la idea y dijimos, ¿por qué no hacemos cabaret con esa idea? Y pues primero tuve que hacer una investigación de la caricatura, encontramos cosas impresionantes, eh, encontramos historia de, de Popeye, o sea, como porque Oliva era la protagonista realmente de esa caricatura cómica, de esa tira cómica. Y en la historia es impresionante cómo Popeye fue adquiriendo protagonismo y fue rezagando a, a, Oli, a Oliva. Oliva sí. Y pues fue una idea que retomé con una crítica social que me interesa mucho plasmar. Muy bien. Este, en eso de las caricaturas también ha habido muchas, ¿verdad? ¿Te acuerdas que estaba...? Bueno, yo creo que la más famosa era Betty Boop, ¿no? Pero recuerdo cuando también se hicieron la película de la máscara que sale en un montón este, incluso el lobo ese que era gánster, te acuerdas que estaba así como actuando y se le sí. salen los ojotes así <risa> y todo y también se, re, se, re, se retomó mucho sobre todo en las caricaturas de cuarentas y 50s mezclada con el jazz, ¿no? Ay, sí. yo creo que no sé, por lo menos cuando yo era niño estaba, tengo muy presente esas caricaturas de la sí. Warner Bros que tenían ahí todo este contenido cabaretero y bataclano este... Eh, no sé cómo va es, cómo va el tiempo ya es no sé. ah. ah bueno entonces todavía tenemos todavía hay chance pues cuéntenos un poco más entonces del, del, del espectáculo este que. Eh, me dijiste que iba a haber baile también y algo así, ¿no? Bueno, dentro de los mismos sketches. Ah, dentro del mismo sketch. Ajá. O sea, no es como... Se acaba el sketch, hay un grupo de, no, de bailarines. No, todavía no llegamos a eso, pues estaría increíble. <risa> estaría increíble. Es, es una lana de producción, ¿no? Es, es lana, pero yo creo que sí es como recuperar así de veras la estructura de la carpa, ¿no? que sí. se iban portando así. Sí. Oye, por, por ahora este, esto está funcionando. Me comentabas hace eh, la vez pasada sí. que platicábamos. Ajá. Con tus propios recursos, ¿no? Casi que tú lo construiste, o cómo está claro. la onda. ¿eh? <risa> pues bueno, mucha gente. Sí. <risa> yo siempre he pensado que un artista se forma por las circunstancias y, y porque está cargado de algo, ¿no? porque quiere decir algo. Entonces las cosas se van dando y, y surgen cosas, ¿no? Entonces yo creo que ese fue un inicio muy importante para mí. Y pues todo se fue acomodando y pues aquí están, ¿no? para, para todos. <risa> Eso es, muy bien. Bueno, como yo creo que alguien va a subir a la escena, más bien tú, este, si quieres ir como subiéndote en lo que nosotros acá, no sé, decimos algo para que darte tiempo, que te acomodes presento del es escenario, el... sí. tú atraviesate y cruzate sin temor a la muerte. <risa> Muy bien, bueno, ahorita vamos okay. a ver el sketch que ya nos platicó ella, y entonces cuando esté lista yo creo que nosotros nos pasamos vamos. a... A retirar, a retirar el momento, para, ¿no? para por el momento, para no estorbar, Gracias. porque además Este el, el hombre de la cámara tiene que, que hacer su ajuste ahí <risa> Este pertinente. Okay. Entonces, okay. joven, si nos salimos un poco de escena para probar okay. cuadro. Y, este, y ahorita volvemos aquí a la, a la mosca con este pequeño <risa> <risa> sketch. acá al lado, no, no en el templo, en el de al lado, al lado casi llegando con don Mauro. En cuanto supe que había evento de neuróticos anónimos me vine en chinga ya aquí estoy. Pues bienvenida y bienvenidos. Ya no me voy a sentir tan sola, me voy a sentir... Comprendida. Bueno, y ahora que vamos a compartir este nuevo espacio, salud. Salud, señor camarógrafo. O sea, Ay, qué grupo tan moderno con, con mis ceros y, y bebidas y toda la cosa. Como les decía, yo soy Oliva. En el gabacho me conocen como Olive Oil. Olive oil, olive oil, oil, oil, oil, mm. ah. oil, repite Rep conmigo, Rep oh. oh. Olvídenlo. en el barrio me dicen rosario, rosario, rosario, rosario, rosario, rosario, oh. ro, ro. rosario, repite, mm. Mis amigos me dicen Olivia, pero bueno, todos me conocen como la novia de Pompey. ¡Exnovia ahora! Estaba poniendo bueno ver, es, verdad que sí. sí, Se quedó sí, uno picado Sí, hombre Que este, barbaro ah, Creo que al terminar Vamos a ver la obra completa Por favor Que viste vemos una crítica Constructiva <risa> <risa> Además nada mejor Que ver un ensayo Así ya chido, Solito claro, Entonces, Hay ensayo, no Entonces todavía Hay <risa> detallitos Que afinar Hay cositas Sorpresas A las cuales No estamos esper bueno, esperando no Entonces Es ensayo Ya está pero es ensayo eso, muy bien. No, pues yo creo que además la banda lo entiende y ojalá que también sirva un poco, bueno, yo como he estado también alejado, la verdad, yo me voy a adornar y decir que hace falta que la gente regrese al teatro, pero también hace falta que yo venga, entonces, pero ustedes que están en esto, ¿cómo ven ahora esta situación que está con el teatro? ¿Como que hace falta más eh, público? ¿Hace falta seguir creando público? ¿O si hay como público suficiente para teatro acá en la ciudad? y en general pues. ay pues esa es, esa es la pregunta que Eterna. indudablemente <risa> nos tenemos que hacer <risa> pregunta de oro <risa> llega el momento en el que ya no sé cuál es la respuesta pero si sí hay cosas de las que a lo mejor estoy segura la primera es que creo que aquí en Jalapa sí hay un interés por las manifestaciones artísticas, en el teatro creo que no está tan mal eh, por supuesto que habrá quien diga lo contrario. Pero bueno, también yo creo que tiene que ver con, pues, con el tipo de teatro que hacemos. Eh, la difusión ahora, tú lo sabrás, la publicidad es crucial. no yo, yo siento que de repente sí nos podemos quedar cortos en ese sentido, pero nunca, nunca va a estar de más generar más público. Y si se puede generar a través de propuestas nuevas, pues creo que... Que, que es muy conveniente para la sociedad. Es extraño porque como que ahora hay muchos más medios, pero de pronto no nos da como tiempo de darnos cuenta de todo, porque es como de repente un súper mega bombardeo de información, ¿no? Entonces, yo un tiempo estuve haciendo ese trabajo espantoso de, de, de, de community manager que le dicen, este... Es espantoso porque te has pegado ahí todo el día de repente hasta mandando, pareciera mentira, el mismo mensaje ahí <risa> 30 veces porque no todo el mundo lo alcanza a ver, ¿no? Porque se está generando, genera y genera y genera Exacto. información. Y entonces creo que una de, de, de las opciones es como a, también decirle a la banda oye, no seas mala onda y este, hazme el paro y patrocina por ahí. <risa> o mándaselo a tus cuates o a todo claro. mundo, ¿no? Yo creo que más allá de... Porque luego se nos ocurre como que nada más lo vamos a compartir con la banda de teatro y sí, entonces es lo que pasa siempre que solo estamos como tratando de convertir a los conversos, como dicen por ahí, ¿no? Y creo que también estaría bueno que la banda que no, eh, generalmente, no asiste a estos espectáculos que venga y que conozca, ¿no? Un poco. Sí, de hecho, ahora que, que lo dices, bueno, la, la mejor publicidad es la que se hace de boca en boca, ¿no? Pero bueno, este, el, el Teatro Cabaret se presta mucho a, a que a que la gente, en verdad, le guste. De repente hay como esta idea de que el teatro es como muy solemne, muy serio, y, y de repente como que hay una, un alejamiento, una barrera, pero pues el teatro cabret como te está hablando directamente, como no hay cuarta pared, como te está diciendo tú, tú, tú, y te está diciendo cosas, y el, el, el público se hace fundamental, entonces, pues no hay manera de que de que no, no, no se sienta Pues parte de O al menos eso buscamos Pues sí, ¿verdad? Funciona mejor que el cine 4D ah, <risa> ¿no? eh, Tanto este Para Glorian ahora como la nueva tecnología dice ah, es que te echan agüita Y, <risa> y hay, hay, hay olor y todo eso Pues si ¿sí siguen un meme, ¿no? Si ¿Sí siguen Ay. así van a inventar el teatro No, no pues ya, ya hay este, actores robot Sí, mira, fíjate entonces ya sabes, Voy a empezar a juntar gente. <risa> no esto, estaría mal. Sí. Oye, este, ya que estábamos diciendo esto de que hay que hacer promoción y promoción, ¿por qué no nos vuelves a repetir? Porque, por ejemplo, a mí se me olvidó cuándo son las, las fechas, claro. Porque yo estoy totalmente... Pues bueno, así. ahorita la que se acerca es, primero, es la exposición que va a ser el 26 de octubre este, a las 7 de la noche. Aquí los esperamos a todos para... Para platicar y, y beber un poco, ¿no? Eso. Poder hablar un poco del trabajo, algo que, que a veces no se da en los espacios consagrados, ¿no? Porque casi, casi el, la pintura, al verla, se deshace. Entonces, <risa> mejor no, no hay que verla. No sí, hay, hay que verla. <risa> Pero algo también que, que busca este espacio es eso, ¿no? Generar ese diálogo y, y ese atrevimiento a, pues a, a la autocrítica, ¿no? A, al decir sobre, sobre el trabajo de cada quien. Y, este, y bueno, el Teatro Cabaret, bueno ahorita los Recordet van a estar presentando dos funciones, repito como ya había dicho, pero otra vez, el 31 de octubre y el 1 de noviembre a las 7 de la noche Sí, ¿verdad? A las 7 A, a las 8 A las 8, no, 8 no, perdón A las 8, a las 8, aclaro, a las 8 ¿Eh? de la noche que los esperamos para... Que disfruten un poco, ¿no? De todos modos, ahí, ahí está la dirección. ¿no? Claro. Pero bueno, está bien cerca aquí de, de Ignacio de la Llave y de un súper que hay ahí, o sea que no está nada difícil la llegada, no, ¿no? Para nada. Bueno, ahorita que te decía eso del público, me acordé que hace, no sé, un par de meses entrevistábamos, platicábamos más bien con una cantante de ópera, ¿no? Y era lo mismo, o sea, imagínate si para, o sea, esto de que la gente cree que para ir al teatro, y bueno, en ellos, imagínate, en la ópera, todo es así como, o sea, muy, muy solemne, que hay que ir con su fran, aquí toda la sí, onda. Con el zorrito, ¿no? que ha muerto. Sí, sí, sí, exactamente, <risa> el pobre animal, qué culpa tiene, pero bueno. Entonces, pues es un poco lo mismo, ¿no? O sea, como que, bien dices tú también, mm, desmitificar un poco la cuestión del arte y de claro. todo este rollo, porque pues tampoco muerde y tampoco... Pues Hace daño no o nada, y creo que ya empezó a llover, ¿no? Sí, ya por ahí. No se gotean. No, no, no, ah, bueno, no pasa bien. nada. ¿Cómo? No pasa nada. No pasa nada. Estás... Ahorita cae, cae todo, todo agua, eso lleno no. de agua así ah, encima, no, no, no, es... encima el camarógrafo. Pues sí, entonces, ¿qué, qué nos quedamos? Ah, bueno, ¿cuál, cuál es el sketch? ¿Quién sigue? ¿Sigues tú, no? Ahora, este, cuéntanos rápidamente más o menos de qué va, porque creo que ya... Bueno... Ah, ¿Perdíais hasta el final? ¿A poco ya van? ¿Ya? ¿Ya? Se va a acabar el tiempo, ¿no? ¿Cómo oh. crees, no? Ah, no, no, es que pero ya, ya puedo, puedo. Ya puedes que. Ya puedo platicar. Ah, sí, sí, sí, ¿Es claro. Que lo hago? Sí, es que ah, es sí, Te quedaste, así. cumple. <risa> ok. Pues eh, el personaje que yo hago es Quatsimiro, se llama Cuachimiro. Es el. Es el hijo no deseado de Quasimodo y Lupita Jones. Ah, carajo. Ah. Bueno, pero algo que quisiera resaltar Es que tanto el personaje de Barbie como el mío Coatzimiro, nacen De una obra de teatro que hicimos En, en la ciudad de México Ahora, eh, que se llamó Harry Potter Y el misterio de la rural de Howard Con la dirección Y con el tremendo apoyo de César Enríquez Que, ay, le mando un saludo Vamos, un saludo César Por favor, ven Qué vergüenza. nada eh, bueno, con esta obra nacen estos personajes y nos los robamos de, de la obra y des, decidimos hacerle, pues, darle más vida. Y aquí estamos. No, eh, ¿qué más? ¿Algo más de Cuatsi? ¿sí? Pues sí, porque me quedé así. No me ah, dijiste okay, de dónde, dónde sí, lo sustrajiste, sí, sí, pero sí, no, no, <risa> no nos hablaste. Ah, bueno, como, pues como bien. te decía, ¿no? es, el hijo, es el hijo no deseado de Cuasimodo y Lupita Jones, pero bueno, al, al ser este, el hijo de una unión tan tan contrastada, pues eh, nace con una maldición que es ser muy feo. Entonces lo, lo aíslan, lo aíslan del mundo y no, no tiene un, no tiene más que solo sí, un reseco. amigo que es Ketchiri, su tablet. Este, <risa> <risa> y <está>. ya sí. <risa> yo llorando. Ay, ay, y por, <risa> tranquilo, tranquilo. Amigo. Y bueno afortunadamente el niño pues en, en, ante el aislamiento y tener la tecnología cerca pues eh, se ilustra, lee y, y desarrolla una alta sensibilidad ante el mundo entonces pues básicamente esa es, esa es la, la historia de Quatsi y además que eh, bueno el show se desarrolla durante su cumpleaños número 18, así que si vienen, vienen a la fiesta de Quatsi te regalo eso, ¿verdad? a ver <risa> te voy <risa> a saber claro. que tenía que publicar mi biografía, ¿eh? claro, no, no puede el faltar porque... sensibiliza exacto <risa> <risa> pues ahí está este muy bien, porque, eh, ¿tú también participas allá, verdad o no? Ah, no? Grecia es nuestra, es la mano que me hace la cuna. Exacto, <risa> claro, por eso está como analizando. Ajá, es, es nuestra eh, la, la charla. colaboradora, eso, asistente, está conmigo en dirección, eh, nos ayuda con vestuarios. Está, te digo, la mano que me hace. La... Oye, cómo va esto de los vestuarios. Ustedes mismos diseñan, cosen, eh, bordan. <risa> pues. Cuando eh, no, no, nos cose una chica, la cuestión técnica, pues el diseño, eh, digamos que sí, lo, lo, lo hacemos entre todos, metiéndole, no, oh, que pone esto, que quítale, que estaría chido, y así nos las llevamos. Pero sí, bueno, de hecho, este, por ahí hay unos cosas todavía provisionales, porque están con la señora que cose todavía. <risa> bueno, pero en algún momento estarán listos. Por supuesto. ¿sí? Claro Ojalá que antes del 31 porque si no va a estar un poco. Ya por ahí no, del 2 claro de diciembre sí. yo Por el 2 ya, ya nos en vamos acercando. Abril, ¿no? <risa> bueno, entonces, asistente, ¿qué más personajes o solo somos todos ustedes tres? Somos los tres personajes. Yo sí, creo que eran como siete. ¿Por qué me engañaste? ¿Yon tres, Jaime, cuándo? <risa> es que ¿Cuándo? ellos hacen mucho, tienen mucho... Cuando energía. llegué me dijiste no, son como siete <risa> músicos y todo. <risa> es una pequeña premisa, tiene ¿no? Tienen que venir, no les puedo dar todo. Exacto. Porque Después si no, de, la gente ¿verdad? ya no viene. Eso, muy bien planeado, ¿verdad? Y yo, así como, no, ya sácalo todo de una vez. Bueno, Fíjate que hace está. muchos años en, en el. Bueno, no hace muchos, hace. Un, pues sí, muchos, ¿verdad? Como 10, son muchos, sí. En el teatro, no, en el teatro no. ¿Cómo se llama la, la, lo que está ahí en Jalapeños Ilustres e Insurgentes? O sea, el, la la el Galería. Teatro el te Recreativo. Ah, sí, claro, ¿eh? es que verdad el cassette ya no este ahí también se presentó por un tiempo o presentaban por temporadas un poco de teatro de revista no sé si alguna de esto lo fueron a ver pero había como pues músicos en escena en ese entonces Ay, el, que, el que tocaba el piano y eso era Sergio que ya falleció pues un músico de jazz muy muy muy conocido también tocó en el combo y todo mm. entonces eran como un grupo de, de artes o sea te, había una parte de las bailarinas ahí en se baile sí. baile popular y había este pues la parte de los steches, ¿no? Nunca les nunca no, les tocó. Que no, ¿Cómo no crees, estaba no. bueno no. también y es porque algunos de ellos venían de Mérida y entonces se trajeron un poco lo de lo del teatro regional de de Cholo, ¿no? Uh -huh. de, de de Héctor Herrera allá en Mérida. Sí. Ahí está. Bueno, entonces algo más por ahí que quieran este ustedes anexarle al cotorreo, ¿no? Pues, pues Grecia, si que sería decir bueno. Algo, Ajá, sí, Grecia, que nos puede que contar hasta no, allá. Poco. Y no. Bueno, Grecia es la voz de Quetziri. Eso es de la tablet de, del, del Cuatzi. Ya. Oye, ¿y este, tienen como grupo, o compañía alguna, este, eh, no sé, página sí. o algo por ahí donde podamos este, ser sus fans. Regordet Cabaret. Regordet Cabaret, integrado por André Tirado Olina Guisa, Ricardo, bueno, eh, sí. Melo y Ricardo Zamora, Nos pueden buscar en Facebook como Regordet Cabaret, arroba Regordet, con una T, Regordet Cabaret. ¿Quién dirige? ¿Tú diriges? Sí, ahora dirige bueno, pues ahí está. De todos modos, pues, si algún, encuentran por ahí un par de muchachos músicos que quieran uh -huh. tocar en vivo, estaría genial, uh -huh. ¿no? Poco la... Pues como es, la, eh, es, el, es el primer este, el espectáculo de la, de la producción, de la compañía, de hecho, bueno, estamos empezando, hace, hace poco que decidimos iniciar con este proyecto, entonces, pues estamos también en la búsqueda. En de la búsqueda, ¿no? Sí, y aventarnos al ruedo y realmente conocer qué es, ¿no? Porque podemos hablar y teorizar muchísimo. Pero bueno, ya haciéndolo y estando arriba, pues creo que... Además también se presta yo creo mucho para la improvisación, ¿no? Ah, Porque claro. o sea, estás en escena y como el público no se repite, y, este, <risa> parece que también están vivos, sí, claro. no, interactúan de manera sí. diferente, ¿no? Sí. ¿Qué tal? ¿Cómo les va en esa área de la improvisada? Si ¿Sí? son así súper buenísimos. Pues ahí vamos, ahí que? vamos. Sí, sí, es este, sí, para mí es difícil, pero sí, de repente me ha tocado improvisar. Esa es parte de mi formación, enfrentarme a ella, sí. Y está ah. chido, ¿no? Jugar con, un poco ah, con, con las reacciones y con claro. cosas que tú ves, <risa> o sea, nunca pareces, no se te puede, sí. No se te puede ir nada, ¿no? Sí. Uh -huh. Y a, a, afortunadamente lo que te decía es que pues, en estos últimos años el, el género se ha fortalecido bastante, sí está bien dicho. Sí, eh, hay, hay este, ahorita exponentes de, del Teatro Cabaret en, en Ciudad de México que están haciendo cosas de verdad padrísimas, que también son como un, un, una línea a seguir o son referentes importantes eh, por mencionar algunas bueno, las reinas chulas, no sé si las uh -huh, uh -huh. Bueno, las reinas, eh, César Enríquez Darío Tomás, Tepiet sí. y Tomás Concelos, Pablo Izquierdo son, son ahorita personas que, que están pues te digo en la metodología y, y y que es muy rico, porque aparte no, no era un tema tratado, siendo algo tan mexicano, algo que de verdad eh, es de corte mexicano, y, y entonces el, el, teatro, el teatro cabaret pues empieza a, a tener una identidad muy fuerte a nivel mundial. No existe creo la posibilidad también de que la puedes ir como digamos actualizando cada vez, ¿no? Porque como sí. las noticias van saliendo, me imagino que también de ahí pueden nutrir un poco para cada claro. persona. Así es que en cierta forma podríamos decir que cada función es diferente, ¿no? Sí. ¿O, no? Pues, o sea tanto para ustedes como para el público, ¿no? Así es. La idea es que, idea es que te actualices todas las, no sé, cada función con los eventos que están pasando en la actualidad y, y lo reflejes, ¿no? Este comentes al respecto, lo incorpores a tu espectáculo. Entonces, este, es como estar en el periódico, como, como, no sé, como refrescar las noticias, los sucesos que están pasando en este momento con el público. Y el público, de alguna u otra manera, si no lo sabía, ¡Chin! ¿Qué está pasando? ¿No? y Es invitar a la reflexión, invitar a la, a la información, que la gente esté informada, que la gente vea qué es lo que está pasando con nuestro país, de una manera diferente, por supuesto pero esa es la, la intención del cabrón, ¿no? Eh, tiene una tendencia muy este, contestataria, política, que la gente se informe, que la gente reflexione que la gente haga cambios con, con lo que está pasando este, en nuestra sociedad. Eso es algo que nos gusta rescatar. Es, es difícil escuchar de repente tantas noticias en las redes sociales en los periódicos, pero bueno, a veces esas noticias nos ayudan para actualizar nuestros sketchs. Y que de, de, de alguna manera, pues, las noticias no siempre son las mejores. Entonces, también a través de la comedia, del teatro, buscamos sublimar eso a través de la risa. Decía el maestro Zeransky que, que la risa y el llanto provienen de la misma parte del cerebro. Entonces, la manera en la cual explotamos eso o, o, o lo sacamos, pues, tal vez tenga los mismos beneficios. Sí, ¿verdad? Mm -hmm. como mencionabas por ahí, este, creo que desde sus orígenes el, el cabaret siempre trató como de, este, pues fue así como siempre, ay, como muy contracultural, ¿no? Digamos, porque yo leía alguna vez de la, eh, ahí estaba leyendo un poco de historia sobre el cabaret del eh, primer personaje transvesti que apareció ahí, que fue todo así como pues imagínate, creo que fue en el siglo XIX en Francia, entonces era así como todo un sí. shock cultural y, <ríe> y hubo todo un rollo ahí, ¿no? Y bueno, después pues en México ya ves que ha sido como muy político más que nada, sobre uh -huh. todo con, con los personajes que tú mencionabas como, como Palillo y Tlavillazo, incluso el mismo Cantinflas, que metían mucho, mucho esa ese, cuestión política de lo que estaba pasando uh -huh. en ese instante y te imaginas, pues no sé si en 30 cuarentas en México, pues era también como una especie de medio informativo, ¿no? Sí. De, de, del acontecer Sí, cotidiano. sí. Era, era, era una de, de las funciones de, de, de ese tipo de teatro, de la revista, ¿no? estar eh, llevando la información de lugar en lugar. Muy bien, ¿y ahora? Sigue. O sea, pues, pues puede bueno. funcionar igual, ¿no? Pues, claro que... Es un poco más difícil mantener como ese sistema, ¿no? Porque ahorita ya la información tiene... Uf. Pero bueno, es como pero, a... tú, tú le das tu propia pero, pero la sátira, la crítica, la demanda, pues aquí sí uno hace lo que quiere. Muy bien, este, creo que va a ser el momento ya de que te prepares ahora tú. Y entonces entonces nosotros vamos a hacer un lado pero yo creo que te, de, terminando pues hay que despedirse y hacer todo el ya sabes, ¿no? Toda todo, la, todo, todo el, toda, eh, ah, el rito sí, el todo el ritual este de, de, de que suceden estas cosas entonces claro. nosotros nosotros nos vamos a, a mover en un instante Nada, cual si, mujer prevenida, vale por dos. Además, tu cumpleaños es hasta las 12. ¿Quieres que asegure las puertas para que nadie salga? No, no, que chiri, eh, no será necesario. ¿Verdad? Además, para la celebración hicimos la selección de un excelente menú: <coughs> pastel de merluza con mayonesas. Guac de pavo con sésamo, acompañado de un merlot cosecha del 85. ¡Qué chiri! Creo que tenías razón. Mejor las chelas y el paquetaxo. Oh, es de sabios cambiar de opinión. Quatsi, uh, ¿quieres que realicemos algunas actividades recreativas para amenizar la fiesta? Sí. para amenizar la fiesta, 10 <risa> resultados, respuestas principales, ponle la cola al burro, <risa> la papa caliente, las sillas musicales. Eh, eh, ¡No, Cat Siri, ¡Eso es súper anticuado! Yo quiero algo más, no sé. ¿Cuáles son los juegos de onda de ahora? Um, buscando juegos de onda de ahora. Criminal case, candy crush, Pokémon ¡Ay, mamá, no! ¡Qué no, no, Lo importante en estos tiempos es el contacto humano. A través del diálogo directo y recíproco con tu semejante. Estás viendo que de por sí no dejan de sacar sus celulares. ¡Oh, entiendo! Tú quieres contacto humano, otro tipo de juegos, buscando otro tipo de juegos, contacto humano. Un millón doscientos y nueve mil doscientos y siete resultados. Los principales: carica chupas Verdadero reto, Botella, Yo nunca nunca, Ruleta rosa. Muy bien, City. Creo que a mis invitados les gustó la idea. ¿Quieres que consiga algunas tachas haciendo supericos? No. ¿Mis invitados no parecen ser el tipo José José antes de que perdiera la voz? Mm, ¡Qué chiri. ¡Help, please! Yo sé que hace mucho tiempo que no veías a tanta gente reunida. Es cierto. Tengo que aceptarlo. Bueno, vez. También... ¡Esta es la mejor fiesta que he tenido! Hacía mucho tiempo que no veía tanta gente reunida, ¡por mí! Bueno, salvo la vez que me enjaularon los hermanos Vázquez. Después de eso, lanzaron la iniciativa de ley para prohibir el show de animales en los circos, ¡y me liberaron! Después de eso, mi mamá dijo que debía enfrentar al mundo con una nueva cara. Así que habló con el doctor de cabecera, el doctor del billar, y acordaron hacer una cirugía plástica reconstructiva como regalo de mi decimoctavo octavo cumpleaños. Flashback de Quatsi. Quatsi llamada plante de moon Lupita Jones. ¿Quieres recibir la llamada? No, no puede ser, mamá Ella nunca llama Tiene extensión de Televisa Sin duda es tu mamá ¿Quieres recibirla? ¿Mami? Sí, vino de Depardiu Jones Tenemos que hablar ¿Eso significa que cómo estoy? Ay, escarabajito No sabes en el pelo que me metí con los hermanos Vázquez Con los dedos de Ataybe, con los de Ataybe Y hasta con los de African Safari uh -huh. Eso sí los verde con su iniciativa de ley quedaron fascinados Estoy pensando en mi vergonita con pelos Y creo que es momento de que sepas la razón de todo mi esfuerzo Durante tantos años de tiranía en mi universo Hijo mío, llevo ahorrando 18 años para una cirugía plástica reconstructiva ¿Y ahora qué te vas a operar, mami? Mm. Mami, yo pensé que ya no te quedaba nada más ¡No, idiota! ¡La cirugía es para ti! Acabo de ver al doctor del billar para agendar tu cita y me dijo que la operación será todo un éxito si se te realiza exactamente el día de tu cumpleaños número 18. Pero, pero mamá, ya mandé a hacer mi escultura de hielo. Pues se llama ah. el otro día, artista. Sé que tienes miedo, pero todo valdrá la pena. El doctor me dijo que tu transformación será una obra de arte. Se van a inspirar en William Levy por lo sexy. En David Cepeda por una parte en especial. Y en Alejandro Fernández, para no olvidar nuestros eh, raíces. ¡No! ¡No! Yo puedo. Soy valiente. Y un poquito diferente. Basta, gárgola de chocolate, color. Me acosté con Quasimodo. No con Carlos Gómez Sánchez. Bueno, muy bien, yo me siento antes que nada porque soy un holgazanzazo y este... No aguantaste. No aguanté parado porque ya las, las riumas ya me están sí, matando ya. y no traje mi ungüento especial hecha con hierba maestra. Este, oye, pues la verdad es que muchas gracias por brindarnos la oportunidad de ver parte de su espectáculo. Para nosotros la neta fue súper chido porque es la primera vez que tenemos ahora sí que teatro en vivo y bueno, la primera vez que entrevistamos este, actores, porque todas las veces han sido artistas plásticos, músicos, etc. Y bueno, también está chido, pero como te dije en un principio, les dije en un principio, también hay que variarle un poquito, no porque si no la verdad mm. es que todo se vuelve muy monótono. Entonces, aunque yo sé que te molesta y te desagrada estar repitiendo las cosas, pero si no la repite uno... Es ya te pasaste, güey. Si no la repite, va a pasar como hace rato, que se te claro, va a quedar no, la hora no, para nada. y que la dijiste mal. Bueno, entonces, no. más vale que la digas bien. Bueno, vuelvo a repetir otra vez. <risa> para la otra vas a llenar aquella cosa. Sí, ¿verdad? La función es a las siete. La no, a las siete, bien. sí, los voy a tatuar a todos a sí, a para todos, que ya nunca a se, a se te... les olvide. ¿A, no, a, tí, pues, el, no te... a ti también. No, a ti también. El 26, este, el 26 de octubre tendremos la exposición titulada Vianal, Primera Vianal, este, y el 31 y el 1 de noviembre tenemos funciones con Regordel Cabaret, y este, con estos famosos personajes, famosísimos, muy interesante, la búsqueda ¿no? que están generando. Y pues bueno, están todos invitados, y pues muchas gracias Jaime a ustedes por, por también darnos esa oportunidad de, de decir cosas, ¿no? Sí, exacto, pues es la onda, ¿no? Como que entre todos echamos la mano y claro. ¿no? como, como transmitir las cuestiones que se están creando ahora Porque de repente todo el mundo ya se fija en los famosos Pero pues, ya ¿vale? qué onda También Ahí claro. también hay banda que está iniciando sus proyectos claro. Y que es justo cuando más necesita apoyo ¿no? ¿No? Cuando ya claro, es súper su, pues. picudísimo ¿no? Todos los reflectores sobre ti Entonces, bueno, buena onda Gracias a Miguel que está acá en la cámara Y está ahí haciendo este pues maravillas con lo poco que tenemos, pero algún día, como tú dices, ¿Algún seremos día famosísimos. Si sabrás, ¿no? <risa> claro. 25 cámaras un super supuesto. mega equipo de audio. No es de saber que sí mejoran las cosas. Empezamos con un micrófono que yo hice, y, este, y era así como totalmente en radio, con una computadorcita chica, y así va, en fin, ¿para qué te cuento? Claro. O sea, lo que quiero decir sí es que hay esperanzas de que todo pueda crecer. Y todo, pues por, ahí, por ahí un maestro me decía que pues lo más importante es el contenido, ¿no? A veces no hay como la infraestructura, pues así, ¿no? Muy acá, pero si el contenido es muy claro y, pues, tiene fuerza, ¿no? Y, claro. Y sí yo creo que precioso, es algo, ¿no? es algo muy importante, ¿no? Eso. No olvidar el contenido de las cosas, y la disciplina y, y el amor que uno le pone a las cosas. ¿no? Exactamente. Mira qué bonito. Es qué bonito, qué romántico, sí, no, ¿verdad? Exacto. Qué profundo. Y casi lloro. Este. No, está chido, no, está chido. Este, bueno, entonces, Obra Negra, y ya nosotros ahí les pusimos ahí en, en todas las, las eh, partes posibles este, el, el enlace. Y de todos modos, en, en la revista digital va a salir ahí un, un artículo que tuviste bien compartirnos. Claro. Y bueno, pues muchas gracias, Eve. Eh, buena onda si quieren decir algún último mensaje. No está de más. Un saludo, no sé. Muchas por ahí pues que los esperamos, yes. eh, se pueden dar ese tiempo, porque aparte es eh, lunes y martes, eh, entonces, bueno, es, es, me parece que es feriado, es Día de Muertos, también en esas fechas pues se presta mucho para también hacer algo digamos, nuevo, pero... bueno, <risa> <risa> entonces pues por aquí los esperamos en Obra Negra, recuerden el cabaret, así nos encuentran, y también ahí pueden encontrar información, los horarios y más cosas. Pues ya se nos fue un personaje, ¿verdad? Ya ni, ni, ni a Dios nos dijo, porque creo que es como tiene 25 empleos ¿sí? ah, 47 proyectos y... sí, sí, bueno, sí. dale <risa> muchas gracias, gracias Miguel, buena onda este, nos vemos en algún momento de la vida por ahí Chido Juan eso <risa> gracias <risa> Ay.